hola cómo estás me da mucho gusto saludarte y de que estés viendo este video. para muchas personas es necesario establecer poner o crear una contraseña para proteger sus datos e información en caso de robo extravío o acceso no autorizado del dispositivo es por eso que en este video te voy a mostrar cómo bloquear la pantalla del celular sin descargar ninguna aplicación y aunque para hacer este video se está utilizando un celular Samsung J7 es posible que esta presentación te ayude en el bloqueo de pantalla de otros dispositivos existen cinco opciones para el bloqueo de pantalla y para ver cuáles son toca aplicaciones selecciona ajustes y seleccionas la opción pantalla bloqueo y seguridad de todas las opciones que te aparecen tú seleccionas tipo de bloqueo de pantalla y ahí se te muestran cinco opciones para el bloqueo de pantallas que ahora te voy a explicar cuando el bloqueo de pantalla está en deslizar, no hay ninguna seguridad, simplemente deslizas tu dedo para acceder a tu celular, en la opción patrón es una seguridad media, se te pide que dibujes un patrón y que lo confirmes. Cuando le das confirmar, entonces eh, para acceder a tu, a tu celular, tú dibujas tu patrón o, o modelo para poder acceder. La tercera opción es un pin. Se te pide de que digites un número que contenga al menos cuatro dígitos entonces cuando tu celular esté con esta opción para poder acceder debes digitar ese PIN o número que tú hayas registrado la cuarta opción es establecer una contraseña y tienes que poner un mínimo de cuatro caracteres con al menos una letra y la quinta opción ninguno cuando tú seleccionas esta opción no existe ninguna pantalla de bloqueo por lo que no hay ningún tipo de seguridad. Ahora te voy a pedir que compartas el video con tus amigos. Dale like si te gustó. Suscríbete para que puedas darte cuenta de los videos que subas. Y déjame tus comentarios sobre cómo te pareció el video o si te fue de utilidad, gracias.